Hola muy buenas a todos hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno ya estamos aquí en Ávila parece que aquí en Ávila el coronavirus no ha afectado tanto como en otros sitios y es curioso porque bueno ahora están todos los de la escuela de policía porque aquí en Ávila pues bueno está la escuela de policía y bueno parecía que les iban a mandar todos a casa, iban a cerrar la escuela de, de policía pero que va, hemos venido aquí al Carrefour que digamos que es el, el punto donde se juntan todos porque la escuela está justo al lado y lo gracioso es que estaban todos tomando cerveza, los, eh, todo el parking estaba repleto de coches y claro dices tú eh, todo este miedo que hay ahora mismo del coronavirus y de la propagación pues es racional eh, cuando tú enciendes la televisión está todo el rato hablando de lo mismo de que es muy peligroso, de que, se, de que se propaga muy rápido de que están muriendo personas de que es muy irresponsable salir a la calle y tal bueno, a ver, eh, es contagioso, ¿vale? porque eso es así y porque, bueno, una gripe común aunque dicen que no lo, no lo compares con una gripe común porque no tiene nada que ver, pues bueno, una gripe común también es igual de, de contagioso, bueno, un poco menos y entonces es más, es más fácil de, de controlar. Eh, lo que sí, bueno, pues hay que tomar ciertas medidas, pero llegar al punto de que te puedan meter en la cárcel eh, por no decir que, que tienes el coronavirus o por salir a la calle o que te pongan unas restricciones que, que parece esto una dictadura pues no me parece no me parece nada razonable la verdad es que es que cada cierto tiempo tenemos una crisis como, tipo como este tipo como ha sido el ébola eh, la gripe aviar y este tipo de cosas así que parece que de vez en cuando le gusta inculcarnos ese miedo y que y que reculemos un poco, no, echar un poquillo para atrás el carro de, de los derechos y, y las libertades. Y bueno, la economía lo mismo, estaba subiendo un montón y de repente ha pegado este batacazo y tampoco voy a decir nada diferente. Eh, esta inestabilidad eh, viene muy bien a, a unas cuantas personas y sirve para, para sacar pues, leyes estúpidas y, y también sirve para controlar a la, a la gente y a la población. Y yo mismo, bueno, ahora mismo estoy en Ávila y es que es imposible no salir porque entre que, claro, cierran universidades, cierran colegios, pues ¿qué, qué vas a hacer? ¿Encerrado todo el día en casa? Pues te terminas aburriendo, ¿no? Eh, sobre todo porque cada vez la gente, pues, las personas como, como yo, no sabemos qué hacer hoy en día si, si no hacemos otro tipo de actividad o si no tenemos trabajo, si no tenemos colegio. Eh, el problema de que ahora los niños no vayan al colegio, pues que ahora los padres tienen que ocuparse de esos niños y las guarderías pues también tienen que cerrar, pues no pueden estar eh, con un montón de, de niños que pueden provocar contagios. Entonces ahora los padres se tienen que ocupar de esos niños y eso... Eh, pues ¿Qué quieres que, que te diga? Para mucho más la economía. T parece también que se están produciendo despidos en algunas empresas, sobre todo las de turismo. ¿Y por qué es esto? Porque al fin y al cabo si la gente no viaja y si la gente eh, no, no sale y no eh, socializa, pues eso, ese tipo de, de economías se frena. En España hemos vivido mucho de, del turismo, entonces... ¿Qué pasa? Que, que España pues va a terminar cayendo si se imponen este tipo de, de normas de no poder salir de casa, no poder consumir, por decirlo de alguna manera, y al fin y al cabo el capitalismo que hay ahora y el mundo que, en el que vivimos ahora eh, solo se sostiene si la gente consume, si la gente deja de consumir, la gente ahorra, la, la economía se hunde y es lo que, lo que parece que pase, que, pase, que cuando hay una época en la, en la que el dinero no se mueve, nos alarmamos y parece que, que está habiendo una crisis, pero la gente en realidad se está, eh, se está preparando para, para ahorrar y más a, a futuro consumir. Entonces lo que vemos ahora mismo es una economía constante de, de bombardear, de comprar, de consumir, de, de mover el dinero. Si el dinero no se mueve no hay una economía y, y no hay y no hay un mercado, entonces, bueno, es curioso todo esto, lo que, lo, que está, lo que está pasando, y espero que bueno empresas como la mía, que son de informática, pues no se están viendo tan afectadas de, gracias a que hay teletrabajo y que podemos trabajar desde casa, entonces, bueno, no nos vemos tan afectadas, pero eh, indirectamente sí que podríamos vernos afectadas, porque claro, si tú haces una, una web para concertar, eh, pues viajes, de, eh, viajes a una agencia, de viajes o a, a una agencia de turismo, pues claro, <ríe> en esa época tu, tu empresa va, va a sufrir indirectamente por suerte bueno no llevamos ningú, a ninguna empresa de este tipo así que no nos vemos afectados esperemos que dentro de un mes esto se haya calmado y todas las cosas vuelvan a la normalidad pero en realidad donde más alarmismo veo es en madrid en el resto de, de comunidades pues no está pasando esto y puede ser que en madrid haya pasado esto porque es un núcleo de población muy grande entonces eh, al haber un factor de contagio tan grande se contagia muy fácilmente y al fin y al cabo en Madrid eh, estamos todos apretujados en el metro. Eh, luego también la manifestación del 8M que no ayudó nada para que se parara el factor de contagio. Pues todo este tipo de cosas han propiciado que, que Madrid pues, se, se acumule contagio más, más rápidamente. Pero eso no significa que, que sea eh, una... Bueno, a ver, es una pandemia porque está en el resto del mundo, pero eso no significa que vaya a acabarse el mundo o que tengamos que tomarnos de la forma en la que nos estamos tomando, como si, si todo se fuera a acabar y como que tenemos que cerrar eh, las persianas o nuestras ventanas con tablones y con clavos porque es que si no vamos a acabar con la vida de, de este planeta. Y todo lo que venga, política o económica, se va a ir achacando al coronavirus, ¿vale? Porque ahora mismo tienen una excusa muy grande para, eh, para meternos este, este tipo de leyes y este tipo de de patadas esto simplemente pues es una, una excusa una excusa es una excusa y le está y le está sirviendo bastante bastante bien así que van a poder hacer lo que quieran con nosotros y bueno, ya acabo aquí, eh, porque siempre que llego a casa termino editando el vídeo muy tarde. Ayer pues también fue a la una y media, terminé de, de subirlo a las dos de, de la mañana. Y también hay que descansar de vez en cuando, porque no se puede estar todo, todo el día siendo creativo, todo el día trabajando, porque es que al final tu cerebro revienta. Así que nada, lo dejo aquí, espero que tengáis... Una, una, buena, una buena semana de coronavirus y que ningún familiar esté sufriendo este tipo de gripe. Y nos vemos en otro vídeo. Venga, hasta luego.